¿Cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y bueno, recuerden que Estamos haciendo este maratón de videos En octubre, es decir que diario van a tener Video, espero cumplir este reto porque Representa 31 videos, lo cual sí es un reto, créanme Entonces, el día de ayer subí un video, este es otro Por lo cual, pues, tengo que grabar varios el mismo día Para ponerme a editar y poderlo subir así como lo tengo planeado Así que ya si me ven con la misma ropa varios videos, ya saben por qué Pero bueno, el día de hoy, y me acabo de dar cuenta Es que Chuck está totalmente libre No recuerdo si en el otro video estaba así, pero... Ok Y bueno, el día de hoy les traigo un analizar analizamiento de un caso que descubrí en TikTok Y que muchos de ustedes me etiquetaron porque tiene varios videos virales Así que vamos a estar viendo de qué se trata este caso el día de hoy Y bueno, ¿qué les parece? Sí, comenzamos Aquí anda Millie, véanla eh, El día de hoy me ha atacado mucho En el video pasado me atacó Es que me taclea y me pega aquí Y el otro día me sacó sangre Y en un video de TikTok que acabo de grabar también Así que bueno... Está muy contentada. Pero bueno, eh, recuerda suscribirse antes de continuar con este video. <risa> no, <risa> antes de continuar <risa> con este video. Eh, ya ya escucharon a Milly, también les quiero decir que se suscriban. Y también síganme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En todos lados estoy ahí activa. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este dinero? O sea, con este dinero... Con este video, así que nada después, adelante. Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de un perfil. Que se llama... Bueno, es que son como dos perfiles en sí. ¿Dónde están todos estos videos? Se llama Experiencias Paranormales 5. Es decir, como Experiencias Paranormales, pero en vez de la S tiene un 5. De todos modos, aquí se los voy a estar poniendo en pantalla. Pero este perfil se derivó de otro perfil de una persona llamada a... Ángelo, o Ángelo, Ángelo Badía, ¿ok? Ángelo tiene un un... Es que no sé cómo se pronuncia, pero yo lo voy a decir como ángelo ángelo tiene un video en su perfil personal que se le hizo muy viral y de ahí comenzó todo así que que les pareces sí, y para entrar muy muy bien en contexto pues primero vemos ese video que les estoy comentando así que adelante ok entonces como ya lo vemos Toda la actividad se centra casi toda en los baños, sobre todo en ese baño que estamos viendo, porque pues ya vimos que de ahí sale como una criatura muy, muy, muy, muy, muy oscura, pero hay algunos puntos a destacar, ¿cuáles son? Ok, él eh, vive ahí con su esposa y tiene dos hijas y eh, la bebé es la que acaba de nacer. Él comenta que esta actividad ya le había ocurrido desde antes, pero que... Sin lugar a dudas, la actividad aumentó un poquito más ya que nace su nueva bebé, lo cual esto no es totalmente desconocido para mí, no es la primera vez que lo escucho, ni la segunda ni la tercera. Se... Hay muchas ocasiones donde la llegada de una nueva energía hace que esto se incremente un poco más por alguna razón. Igual, si tú estás en tu casa y escuchas ruidos y de repente llega una visita y empiezan a pasar más cosas, ya que hasta la visita se da cuenta y demás, es por esto, porque hay una nueva energía en la casa y pues al parecer pues lo que vive ahí también se da cuenta. Bueno, entonces de ahí se derivan un montón de videos donde él se dedica como a grabar o documentar lo que está ocurriendo en su casa. Así que vamos a ver un par de estos y ahorita regresamos acá al estudio. Adelante. no puede ser, cuatro y media de la tarde solo en casa y se empiezan a escuchar ruidos arriba estoy, hablo despacio para ver se si escuchan, ay en la parte de abajo también en la parte de arriba es en el baño vamos a ver, estoy solo no puede ser no puede ser no mames Clarito, vi algo acá Qué miedo. ¿Quién daba a mi, a, a mi princesa? Bueno, entonces ya vimos. La gente... Mmm, ¿Se preocupa? O sea, los comentarios que yo leí era de que estaban preocupados más que nada por sus hijas porque pues es una bebecita y pues tiene otra niña. Entonces él comenta que él es cristiano, que tiene muy protegidas, no comenta de qué manera, pero que tiene muy protegidas a lo que pues son sus hijas, ¿no? Y pues a ellos en general, pero que estas cosas les digo, ya pasaban desde antes, pero no con esta intensidad con la que estamos viendo el día de hoy. Si se fijan, eh, como les dije al principio, se centra mucho en lo que son los baños, ¿ok? Eh, tanto el baño de arriba como en el de abajo, siempre hay ahí alguna actividad. Y también comenta, y en los comentarios también se ven, que pues escucha como risita de niño o de niña, pues... En este caso, pues él comenta que es una niña, entonces, bueno... Se escucha como risita, como... O sea, siempre lo están moviendo como juguetes, eh, se escucha la risa, como palabras de niña, etc. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en la idea de que puede que sea un ente, que sea un niño o una niña en este caso. Empiezo a escuchar otra vez ruidos. Son 11.40 y estoy solo abajo. Es exactamente en la mesa. Estoy solo. Es acá en la mesa. No hay nadie. Cabrón. No hay nadie, no hay nadie. Me acaban de gustar esta pelota. No hay nadie. Acá no cabe nadie. ¡Ma! ¿Y... El... Se le hace más o menos viral el siguiente video que fue en el que me etiquetaron más y por el cual pues yo llegué a este caso. Así que vamos a ver también ese video. Es una cara. Ok, entonces, ya que vimos todo esto, pues la gente lo empieza a cuestionar de que... Mmm, pues, ¿por qué no te vas de casa? Ya saben, eh, pues es como que las preguntas que uno tiene cuando ve este tipo de videos. ¿Por qué no te vas de casa? Pues porque es su casa, o sea, no, no se va a ir. No, no es tan fácil, hoy huyo de mi casa y me voy y dejo todo atrás. O sea, o sea no es así de sencillo, pero es lo primero que eh, las personas comentan, que por qué no se va de casa. Y bueno, él dice... Y a raíz de que le está ocurriendo todo esto, él decide como armar un grupo, pues con conocidos y amigos, donde ellos se dedican ahora como a ir de exploración urbana, es decir, a cementerios, a lugares abandonados y no sé qué, y que también... Le dicen que puede ser que por esto mismo... Pues también esté atrayendo estas cosas a su casa. O sea, que se le haya pegado alguna energía. Y pues la leyenda dice, ¿no? Que los, los bebés y las brujas. Entonces, pues que es una bruja que pues, realmente quiere algo de sus niñas o de, o de su bebé. Aunque se le ve como demasiado tranquilo diciendo que, pues, que no le preocupan sus hijas porque... No que no le preocupen, pues, sino porque las tienen muy bien protegidas. Y que sus otros amigos que están dentro de este grupo que son otras religiones y que también usan el agua bendita y demás. Es decir, que él ya ha hecho todo lo de los recursos que hay como para uno protegerse de estas cosas. Y les digo, a pesar de que yo lo veo como muy tranquilo mencionando este tipo de cosas eh, Él dice que no se acaba de acostumbrar, ¿por qué? Porque pues le sigue dando miedo cada que esto pasa Él comenta que tiene un par de cámaras grabando aquí y allá Como para ver qué es lo que pasa Para si él no está, pues que se documente en caso de que algo sí esté pasando Y es cuando se dan como este tipo de videos Donde pues no se ve que haya nadie Pero se ve que la actividad sigue y sigue Así que eh, estos son poquitos videos, realmente no, no tiene muchos. Eh, él pone en el, o sea, como en la descripción de los comentarios, que ocurre hace unos meses y cosas así. Entonces, no sé si o subió esos videos hace tiempo a su perfil personal y decidió mejor subirlos a este otro, o realmente los tiene desde hace mucho tiempo y esta teoría de que desde hace mucho que le pasaba, pues, pues sí es cierta. Pero, bueno, fantasmitas, les digo, a pesar de que sean poquitos videos, yo, como siempre, se los dejo a su consideración. O sea, ¿cómo ven ustedes este caso? Si sí o si no, si le ven alguna inconsistencia, si lo ven como genuino. A mí me gusta leer sus comentarios y, pues bueno, entonces, les digo, esta, este rollo como de las brujas con los niños, ya les he hecho videos sobre esto, así totalmente, de experiencias de personas con bebés recién nacidos y cómo pues, las vamos a ponerle así las brujas, no o sea, no lo estoy diciendo como en un mal sentido, sino en modo de este, pues sí, como esta idea que tenemos de que pues es una persona mala que se quiere robar y que luego les chupa la sangre y cosas así, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí ha habido muchas historias donde los mueven de que los bebés aparecen, ah, o sea, sí, hasta a mi mamá le pasó de que los bebés aparecen en otro lado donde obviamente no se pudieron haber movido solos, entonces, bueno, igual les podría hacer un video sobre eso, sería buena idea, está muy interesante ese tema, pero bueno, como les digo, esa es su consideración, ustedes qué opinan de este caso, de este video, díganme en los comentarios, y pues bueno, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Los quiero y recuerden que si tienen ideas, historias o algo así, me lo pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción. Solamente tienen que abrir esa parte, esa pestañita y ahí les aparece. Este se llama historias paranormales gmail.com y pues ahí me encuentran. Así que bueno, nos vemos al siguiente. Los quiero mucho y les mando muchos besitos. Bye.